Sobre ¿Eh? todo, ah, no no, no, no, no. Ah, ¿por qué ese sí, ya sé que estoy Es más. que literalmente quiero mirar a los ojos y no puedo. <risa> ah, no me di cuenta de la restricción de. <risa> <risa> <risa> <risa> aquí. Yo iré a investigar. Universo okay. 7, planeta Tierra, okay. Oasis, año 797. ¿Ok? ¿Pero qué es esto? Hay ah, ah. Muchas preguntas que hacerle al... Du... Ah. Amigo, cortar ruido de micrófono. Hola, buena gente de YouTube, ¿cómo están? Para olvidar lo que acabo de ver, bueno, vamos a... Esta vez vamos a hacer una, una video de reacción a, a un nuevo YouTube hispano que me ha recomendado que reaccione. Que bueno, por fin vamos a de todo lo que digo, bueno, vamos a ver algo de Spiderman, que por fin hace rato que no, traigo un video de spider al canal, así que vamos a reaccionar a este de Spider-Man manoseado todo junto acá. El doctor, como carajo se pronuncia, Tax Doctor Sualtax, bueno, como sea, y bueno este pueblo dijeron que está muy bueno que reacciona a este. Y bueno, sin más eh, que decir, sí, vamos a reaccionar, dura casi 4 minutos, así que vamos a verlo ya rápido. Y a ver qué Al spider de PlayStation 4 creo que es. Sí. mierda no, no soy agnofóbico pero ese ruido... no, el bajo otra vez Ay, ok está bien pero me sorprendió atención no, no me ha estado atención a tu tío, a ver, toma tema ver, Casos te dije el enfermo que no soy tu padre Muerto, gente, comida top. 10-32, fuera, oficiales bajo Traigan el martillo. Dale, A la mierda. Oh, está re bien hecho. Casi parecido hace por dápado y nada ni ¿Qué es? esas uh. Malo el loquendo en los pups hispanos, no queda. Quédate al carajo, maldito. Él disuelve esquitos puta. ¿Quién está ¿Eh? listo para su sándwich de, de verga? ¿Se lo ¿qué? qué? ¿Mierda? ¿Qué hice? Ah, bueno, le Será un placer. Mierda. Material que se va a jugar durante la defensa... No. Ah. Las palabras de mosquetan buenas son sus fagas. Ay, qué triste. No conoce sí. el trítoris. No la buena... ¿no? ¿cómo estás? Hola, <risa> doctora. de búsqueda. Hola, oh, doctora. Hasta para ti. ¿Te No lo entenderías. <risa> ¿Estuviste galando de lados, <risa> mi tía May, todo el tiempo? <risa> <Sí>. <risa> ¡Sos más ¿Qué? ¿Cómo quemaron Porque sos más Si ¿Eh? ¿Y esto ¿Eh? Sí, soy Yurub, pero ¿Eh? <risa> ¿Y acuerdo te esté ¡Me voy a de ¡El miedo Deriven las torres que ven las ahora! ¡Ay, no! no! no! no! ¿Qué pasa? Hola, ¿Cómo está? ¿Yo? <risa> <risa> Quería saber si... <risa> que <sería risa> ¿Y por qué chucha iba a comer como una momia maraca? <risa> ¿Por qué no se quiso? <risa> <risa> <risa> no. No, no sé. Ahí estaba viendo, pero había otra cosa que... No, estaba... no no sé. Está censurar sí. Cuando lo viste le había la algo. Escribes tus fanfictions de puto gordo patético, ¿verdad? No olvides el guión entre Spider y Man Prepárate, la no, puta que te repare ah. <risa> <risa> Me entendí, sorprende ¿Eh? que llegaré tan lejos Bastante ocho madre Y ¿Eh? por eso pongamos tu ¿Qué? Jajar en que de... ¿Quién le... Re... ¡Tataste otro <risa> lo viste tanta! Chale, me que de roblar ¿Qué ¿Qué si sí, <muchos> <muchos> <muchos> uh, sí sabes que ¡El ¡El video, verdad? Ocho ¡El video, ¿verdad? ¿Te ¡El Buenísimo, está buenísimo. ¿Cómo que no le doy like? A ver. Suscribos, la verdad está bastante bueno. No, gracias amigo por recomendarme este puma todo de risa. Bueno, al principio de esa daña me causó impresión. Y bueno, qué puedo comentar. La visión está bastante buena y el... Los... Los chistes se me te acá, ¿no? Si sí se subió el tono que debe de, haber de para acá, no sé, pero a lo mejor no. no sé qué comentar, la verdad, sido sí, bastante bueno. Y, ok, creo que vamos, vamos a reaccionar a uno más que, que hay un YouTube hispano de, de Spider-Man. No, bueno, creo que lo dejaremos atacar acá el video. Si te ha gustado, puedes dar una me gusteada, compartirlo, suscribirte al canal para más reacciones como este. Y, sí, más que agregar acá, bueno, yo me despido, soy Jose Ultimate y nos vemos en la próxima. Bye, chao, adiós.